Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor, súper bien, súper bien. Hoy es el último video de la semana, esto lo estoy subiendo en domingo, entonces como ustedes saben... Yo en Instagram cada domingo estoy haciendo un sorteo, o oh sí, más o menos, regalando dos tarjetitas de Netflix. Entonces hoy también eh, pueden ser ganadores. Son dos ganadores por vez, es decir que si ustedes van a Instagram, me siguen y ven la última foto, que de hecho traigo este mismo suéter con otro encima. Eh, simplemente le dan like, contestan la pregunta que yo les voy a dejar ahí mismo en la descripción de la foto y listo, ya, solamente con eso ustedes participan en este, eh, pues sí, como sorteo y es todo, ya, ustedes ya esperan, si les llega un mensaje mío ya les voy a decir a ver tú ganaste, no sé qué, déjate paso tu código y ahí te va, ok, fantasmitas bueno, el día de hoy les traigo eh, un, una cosa que ustedes me dijeron mucho mientras mi gato estuvo desaparecido. Me llegaban muchos mensajes y yo la verdad es que no quería moverle como en ese sentido hasta ver si regresaba mi gato o no. Pero al final sí regresó gracias al universo y a que lo estuve buscando por cielo, mar y tierra Y ustedes me ayudaron compartiendo y demás Entonces, el gordo ya regresó conmigo Pero algo muy curioso que de hecho se los dije en el video que les subí justo ayer Yo subo, porque ayer grabé un video en mi casa Subo por Amy y Mary que son mis muñecas malditas Y noto que Mary no está, no está Ya volteé al cuarto donde ella estaba este para arriba no está, definitivamente no está ¿qué pasó? ya investigué un poco si sí, así como de que ok, este, tomó su lugar con el gordo, no tengo idea porque muchos de ustedes me dijeron así de que pídenle a tus muñecas que te lo regresen ellos saben dónde están, porque aparte o sea, recuerden que tengo muñecas malitas tengo elfo, tengo dos trolls en mi casa, entonces ustedes me dijeron de que fueron ya demasiadas energías, este, o una de dos o pídenles que te lo regresen, o ya, mándalos a la fregada. Ok. Y aquí les vengo a contar todo lo, lo que pasó con eso, las teorías que ustedes me dijeron y qué está pasando con las muñecas. Ok. Así que rápidamente aparecen aquí mis redes sociales. Les digo para que me sigan por Instagram, TikTok. Allá les estoy grabando justo un, un story tan muy padre. Entonces, para que me sigan por allá. Facebook y Twitter. Ok. Ahora sí, recuerden suscribirse antes de que se vayan. Y eso es todo. Ahora sí, vámonos directo a allá. Ok. Así, fantasmitas. El caso, bueno, mi gato se pierde, les digo, estuvo muy misterioso porque abrió una ventana que era de vidrio Yo no sé cómo, nunca la había abierto y nunca yo había visto que estuviera como que intentando abrirla Y a mi parecer pues estaba como muy pesada para que un gato la abriera Pero pues lo que dicen es, es está en que un gato quiera abrir algo para que lo abra Ok, o sea, le va a intentar, le va a intentar, le va a mover y todo Hasta que lo logre, entonces la puerta estaba abierta Muchos de ustedes me dijeron, no, pues es que fue una travesura de tus todos los que tienes ahí en tu casa. Y de hecho, aquí los tengo, ¿ok? Fíjense. Yo no los he activado, ¿ok? Se supone que si tú los activas, no es que no te hagan travesuras, sino que tienen como ciertos... Quiero decirle como poderes o características o algo así. Eso es lo que se activa. De que, por ejemplo, ella, ¿no? Que es, que es la eh, elfa. Era así de que, no, pues activala y ella es contra, no me acuerdo qué, suponiendo, la envidia. Ok, y ella te va a proteger de la envidia, no está activada. Ok, sigamos. Él es, bueno, aquí están los dos. Los dos trolls. Yo les voy a decir, la verdad es que yo a ellos, después de que se fue mi gato y que de verdad no volvía y demás, yo aquí traje sus platitos y todo porque yo aquí de verdad les había puesto. Ustedes me dijeron, ofréceles dulces, les compré dulces, se los puse. Les puse agüita de sabor En su trastecito Ahí donde quedó Aquí En su trastecito Les puse agua de sabor Todo muy bien Y miren No sé por qué tiene ahí blanquito Ok Y nada Nada que volví al gordo Entonces yo me enojé En un punto Y agarré todos Y los metí a esta caja Y los metí a mi coche Yo dije No me quiero deshacer de ellos Pero tampoco los quiero por ahorita En mi casa Ok Hasta ahí Eso estaba muy bien Yo Entré al cuarto donde estaban muñecas y así les digo, en mi desesperación yo sí que por favor díganme dónde está mi gato, devuélvanmelo si ustedes saben dónde, dónde está o qué le pasó, no sé qué, devuélvanmelo, no sé qué Bueno, pasaron los días y pues nada, recuerden que mi gato estuvo fuera de casa 10 días Bueno, entonces pues ya llega, todo muy bien, yo me pongo a grabar, yo digo, ok, entonces ya regresamos como a la normalidad Porque yo estaba así como que, ya saben, me vieron en los videos así media ida, como que sí, como que no Ok, entonces ya dije, ok, ya, dejen, grabo un video bien en mi casa con mis muñecas siempre de fondo, etcétera, etcétera, bla, bla. Subo, recuerden que cuando yo les dije, hablé con las dos muñecas y les dije, oigan, me pueden regresar a mi gato, no sé qué, les dije a las dos y ahí estaban bien. Sí, Mavi estaba pelona y lo que ustedes quieran, pero ahí estaba. Subo, la busco, la busco, la busco y no estaba, como les dije en aquel video, no está. Lo único que está es su peluca, pero pues, o sea, fuera de su cabeza porque pues ya no está en su cabeza. Bueno, y, y fíjense, aquí tengo a, a Amy. Ah, Prepárense. Una, dos, tres. What the fuck? Ahora, recordemos cómo estaba tiempo atrás... Este ojillo como que siempre le ha servido, pero a veces se le opaca, a veces no. Y vean eso. Ya se le volteó completamente. ¿Cómo fue eso posible? No tengo idea. Está como, vean, súper súper metido, no tengo idea. Y esto ayer no estaba. Bueno, la verdad es que ni siquiera me fijé. Ay, Dios, está siempre encuerado. La verdad es que no me fijé si así lo tenía. Solamente agarré a, a Amy y la llevé para abajo Ustedes pueden ver en el video de ayer Ahí estaba todo normal Y de hecho muchos de ustedes me dijeron Ay, qué bueno que ya está Marie, está Amy ahí, no sé qué Pero Marie no está en ningún lado Digo, ella es Amy, sí Y véanla Yo no sé realmente si este tipo de cosas están ocurriendo Porque de verdad, o sea, como de que Ok, me regresaron a mi gato Que en teoría es una energía Pero pues se fue una energía que fue... Mary, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo un objeto se va así de la nada? ¿Y cómo es que ella, que siempre está sufriendo como ataques físicos, ella sigue estando así? Y de hecho, ya hasta se le ve el ojo bien abierto y todo. O sea, este. Nada más porque tiene ahí. Y, y, y, y miren, la verdad es que no se le volteó el ojo, ¿o oh, sí? Ay, no, no sé. Miren, no sé si se le volteó el ojo, pero sí creo que sí, porque el párpado no. No está como despegado. Lo curioso es que... O sea, ¿cómo? ¿Cómo se le voltea el ojo? O sea, hasta parece que alguien como que le hizo así, pero... Pero no. A ver. No. No, ella está muy rara. Estos días los voy a dejar aquí nada más, hoy. La voy a dejar aquí, en casa de mi mamá, para ver si aparece Mavi allá por mi casa. este Espero que sí, porque no sé realmente dónde está. Y pues ya si aparece, pues les aviso por Instagram y del siguiente video les pondré la historia. Pero ella está solita ahora y no sé qué pensar. Ahora, muchos de ustedes me dijeron así de que este es por tantas energías que le abrieron la puerta y no sé qué. Yo les he dicho, yo a mí no me gusta... Como que tipo echarles la culpa Tanto bueno como malo A las cosas que me pasan paranormales Es decir, no, pues de que cualquier ruidito Yo digo, ay, ya, son los fantasmas Y sabe qué no Cualquier cosa buena que me pasa, no, pues es que es porque compré los elfos Cualquier cosa mala que me pasa, no Es que fue porque mi mamá jugó a la güeya No, no, no, o sea, no me gusta como que echarle la culpa Así tal cual a todo Entonces yo decía, no, pues que mi gato se haya escapado O sea, ¿cuántos gatos no se escapan? De sus casas porque pues son curiosos Entonces, sinceramente, no creo que haya sido por ahí Porque muchos me decían Ay, es que es el gato porque no quiere a los trozos No sé qué, mi gato está súper tranquilo Antes de que se fuera Él estaba muy tranquilo, se fue Ok, ya regresó y ahorita está muy tranquilo De hecho, ustedes vieron también el video de ayer Cómo se le acerca y la huele y todo eso Porque, pues... No sé, o sea, siento que a mis gatos no les causa ninguna diferencia Antes sí, yo creo que al principio sí Pero ahorita ya están muy acostumbrados a convivir con todo Entonces no les causa absolutamente ninguna diferencia Que mis muñecas estén, que los trolls estén o que la elfa esté Pero, por si acaso, los voy a dejar aquí para ver qué, qué pasa Que... Eh, si pasa algo raro, si no sé qué Porque, pues, los ruidos y eso siempre ocurren Pero pues se me hace raro que Marie haya desaparecido Entonces... Ahí ya la vamos a dejar aquí Igual la dejo grabando un ratito Porque pues mi celular O sea el otro celular pues No tiene mucha memoria Entonces pues lo que la alcance a grabar Para ver si se escucha algo aquí o así Estaría, estaría cool Y pues tal vez dejo a ellos alrededor también Así como para ver Para ver si algo se mueve Pues que se muevan todos o algo así Ahorita les pongo a ver Cómo dejo ahí organizado Pero básicamente es lo que está pasando Justo ahorita con mis muñecas Y todo estas como actualización no sé qué tenga que ver con el gato Sinceramente yo creo que no tiene nada que ver con el gato Pero pues tal vez sí, tal vez no, no tengo idea Pero bueno, fantasmitas, entonces déjenme ir a acomodar todo eso Pero pues este, me despido ahorita, ¿verdad? Ustedes van a ver el siguiente clip eh, Y pues ya, vemos qué pasa mañana este, con, con este rollo Los quiero mucho, nos estamos viendo al video siguiente Recuerden checar videos anteriores Y pues participar en el sorteo que les traigo y pues ya, eso es todo por ahorita. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente video.